Buenas, mi nombre es Adrián Vega, soy funcionario de la Universidad, trabajo en las emisoras de radio Recuerdo que cuando empezó la internet acá en la universidad solo había una computadora aquí en la radio. Y entonces todos teníamos que compartirla. Y lo divertido era que, que lo que uno hacía, más que todo, era como, como correo electrónico. Nunca nos fuimos a imaginar que pudiéramos enviar audios, imágenes y todo lo que se hace ahora a través de la internet. Bueno, mi nombre es Karen Fonseca. Yo pertenezco al Consejo Universitario. Y puedo comentarles que la primera vez que me conecté al internet eh, me levantaron el teléfono, entonces se me fue la conexión porque sí teníamos que esperar que diera tono. Hola, mi nombre es Daniel Madrigal, soy estudiante de Ingeniería Química y la primera vez que ingresé a internet fue por medio de un café internet para realizar un trabajo de la escuela, si no mal recuerdo, y después la próxima, como ves, fue ya cuando tuve un celular que fue para descargar aplicaciones o juegos en el celular. Hola, yo soy Elena García, vivo en Curridabad y me acuerdo que las primeras veces que me conecté a internet fue en la escuela creo que estaba como en quinto o sexto grado cuando empezó y en, el, en la clase de cómputo, me, eh, me acuerdo que era muy popular Latin Chat que era de, para chatear con gente uf, muy random fue creo que la, la primera experiencia que, que tuvimos <ríe> como todos eh, chateando mi nombre es Andrés Villafuerte Vega y trabajo para la Universidad de Costa Rica. Mi primera experiencia con internet fue en un café internet al cual me llevó mi hermana que habían abierto en mi comunidad. No sabía qué hacer, no sabía qué buscar en internet, así que lo primero que hice fue abrirme una cuenta de correo electrónico. Mi nombre es Yani Moya y mi primera experiencia conectando mi internet fue en una computadora Así me metía como a jugar jueguitos en internet y de hecho estaba muy pequeñita, entonces fue mi primera experiencia con una computadora. Eh, mi nombre es Guillermo Rodríguez Delgado, vivo aquí en San José. <coughs> Recuerdo que la primera vez, bueno, yo casi que me, me Me, llama? me extrañé todo, digo yo, ¿cómo es esto? Eh, la internet, ¿cómo era eso? De hecho, por, por... Mm, eh, bueno, yo estaba en el ICE muchos años y entonces hubo una llamada que hizo el profesor de San José a Francia. Entonces ahí nos dieron la oportunidad de, de estar jugando con la computadora, de veras, de ver la computadora, cómo era el asunto y todo. Mi nombre es Daniela, eh, soy egresada de arqueología aquí de la Universidad de Costa Rica y la principal anécdota que tengo de la primera vez que usé internet fue el chillido que tiraba la computadora cuando se conectaba. Hola, mi nombre es Fabián Herrera y trabajo en la Universidad de Costa Rica. La primera vez que me conecté a internet fue algo maravilloso. Eh, uno se conectaba e, y el modem hacía un sonido muy, muy particular y decíamos que nos estábamos conectando al mundo. Esa conexión se hacía mediante el, el teléfono de la casa. Eh, al ser un teléfono fijo, uno tenía que pedirle o decirle a la gente que no levantara el teléfono porque si no terminaba la conexión, y más o menos era así, era, un, era un, una guerra entre usar internet o usar el teléfono. Hola, yo soy Ana, soy estudiante de arquitectura actualmente, y la primera vez que me, con me conecté a internet, bueno, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que cuando estaba chiquita solía jugar a Cup Penguin y ver videos en YouTube, era lo que hacía. Eh, empecé con ir a conectar mi teléfono, ¿se acuerdan de aquellos teléfonos de disco? Bueno, yo tenía uno un color beige que por cierto me acuerdo, eh, muy bonito, y también tenía una computadora con una torre como de este tamaño, entonces no estaba muy diestra a esa tecnología. Tuve que llamar a Alice primero y preguntar que cómo era la cuestión. Ellos me dijeron que había que pagar un código para tenerlo, entonces, eh, yo traté de indagar y se me bloqueó la computadora, como por tres días sufrí terriblemente con mi computadora bloqueada y tuve que pedir ayuda a un técnico, ¿verdad? Hola, yo soy Armando Vargas de la Vicerrectoría de Docencia. Eh, recuerdo que la primera vez que estuve en contacto con internet fue en la oficina de mi papá, tenía cuatro o cinco años quizás. Recuerdo claramente el sonido que marcó la generación del. el modem conectándose. Durante muchos años lo escuché. Y fue en ese momento que mi papá, que en ese momento tenía acceso a Internet por el puesto que estaba ocupando en la empresa, eh, nos empezó a hablar un poquito de, de la transmisión de datos a través de una computadora a otra. Y nos empezó a hablar también de los coros electrónicos. Recuerdo que utilizaba un navegador que se llamaba Netscape. Y también recuerdo las primeras direcciones de Yahoo. Claro, bueno, recuerdo la primera vez que me conecté a internet se usaban unas tarjetas eh, y se hacía a través de los teléfonos eh, fijos de las casas y entonces tenían ese sonido particular eh, antes de la conexión y duraba como, no sé, tal vez duraba un minuto, pero para uno eran como cinco minutos la conexión y, eh, y buscábamos información de alguna tarea de, del colegio en ese entonces eh, y recuerdo también que eso hacía que el teléfono siempre estuviera ocupado. Entonces, claro, mi mamá cuando se da cuenta que uno estaba metido y no podía recibir llamadas, este, se ponía un poco tensa. Mi nombre es Fernando Celedón, docente universitario. Trabajo en la Escuela de Ciencias Políticas. Y en esa época eh, teníamos un, un colega, un estudiante, ...que trabajaba en el Centro de Informática... ...que eh, también era politólogo... ...y eh, entre los primeros ensayos que hubo aquí en la UCR... ...se crearon unas cuentas eh, que se llamaban Bitnet... Eh, ...que era como el antecedente del Internet... ...y eh, nos la distribuyeron algunos docentes de la universidad... ...en ese momento... ...y recuerdo que yo hice un viaje a España y me pude conectar eh, con mi casa desde España y en España casi nadie hacía, hacía eso. Mi nombre es Lidia Morales. La primera vez que me conecté a, a Internet fue para buscar recetas de cocina que me gusta mucho. Yo soy de Tres Ríos. Sí, me gusta mucho este buscar más que todo lo que son las recetas y también la moda, también me gusta mucho. Eh, buenas, soy Miguel Fallas, eh, estudio comunicación colectiva y mi primer recuerdo de cuando me conecté a internet, creo que eran las veces que me metí a jugar en la compu que teníamos en la casa de cajón en línea y ponía a jugar juegos gratis y entonces me metí a estos tipos de juegos que eran como la pizzería de papa o la heladería de papa y cosas así más o menos y era ahí como cuando jugaba. Buenas, mi nombre es Cristian Chinchilla, trabajo en la Vicerrectoría de Docencia y recuerdo que la primera vez que me conecté a Internet fue desde una computadora Pentium 2, la primera computadora que tuve, y fue por medio de un módem telefónico con una clave que obtuve prestada de una cuenta del Banco Nacional. Hola, yo soy Jimena, trabajo en la Vicerrectoría de Docencia y me acuerdo que la primera vez que me conecté a Internet fue a través de un cable que se conectaba a la red de teléfono, entonces cada minuto que tardaba o navegando en internet se cobraba como minutos de telefonía fija en mi casa. Mi nombre es Damián Sánchez, eh, tengo 25 años de trabajar aquí en la biblioteca Carlos Monge Alfaro y sí recuerdo pues en su momento cuando usé el internet eh, pues eh, fue muy lento, en su momento fue muy lento, pero logré ingresar. Fue algo pues, interesante en ese momento. Mi nombre es Andrea Morales, soy egresada de la carrera de antropología de la UCR y la primera vez que utilizamos internet íbamos en grupo a los cafés internet, grupos de amigas a meternos a los chats. Bueno, eh, ha sido muy curioso porque en la escuela estudiábamos como tecnologías y recuerdo que las primeras veces fue como un concurso de periódicos para ir a, a, a ver qué grupo podía ir a llevar tecnologías con internet ¿Y qué grupo no? Entonces fue como las primeras veces que tuve ese encuentro con, bueno, ¿y qué es eso del internet? Y ya después fui creciendo, entré a trabajar a un, a un café internet, no sé si la gente aquí lo recuerda, pero ahí tuve como muchísima experiencia con tecnología, con internet, con conectividad, con los chats que iniciaban en todo el mundo de las conexiones y, y cómo interactuaba con uno, con gente de, de todo el mundo. Eh, para mí es sorprendente. Hola, mi nombre es Helen Brenes, trabajo en la Universidad de Costa Rica y mi experiencia, mi primera vez en Internet, este, fue en un café Internet que unos primos abrieron. Eh, era algo eh, nuevo, eh, un poco de miedo, susto, porque uno no sabía cómo utilizarlo, pero poco a poco este, uno, va, uno fue aprendiendo y a utilizar el Internet, eh, meterse en la, y utilizar las herramientas sin ningún miedo. Mi nombre es Marielos. De las cosas más graciosas y bonitas que recuerdo de, del Internet es que la primera vez que lo usé fue cuando estaba en el cole, entonces eh, iba con mis compañeras, y hicimos como un rejuntado de plata para poder pagar una hora para eventualmente eh, hablar con personas en, de diferentes chats o buscar música. Eh, también aprendí cómo descargar música, entonces para mí eso fue como el boom eh, cuando empecé a usar el internet. Y lo más gracioso fue que cuando lo tuvimos en la casa, eh, era conectarlo con el cable del teléfono, que sonaba bastante interesante. Mi nombre es José Luis, trabajo aquí en la Biblioteca Carlos Manuel Faro Faro. Este, recuerdo que fue en 1997, estaba iniciando el, el colegio, Yo ya más había visto como las computadoras, en los bancos, ahí, pero me fascinaban. Y eh, para ese tiempo entré a séptimo y, y me acuerdo que era un, un boom, entonces una alegría, era como otro mundo y, y eso sí, era demasiado lento, eso sí me acuerdo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela, eh, trabajo en la Vicerrectoría de Investigación y me acuerdo perfectamente el momento en que mi papá decidió poner internet en la casa. Nos pusimos, mis dos hermanos y yo, y él, frente a la computadora, hacer todos los pasos que nos habían dado y cuando lo conectamos empezó a sonar eso rarísimo y simplemente lo desconectamos porque dijimos, esto está mal. Al día siguiente llamamos, nos dimos cuenta que era normal y así empezó nuestra historia con el internet en la casa. Hola, mi nombre es Jennifer Gutiérrez, trabajo en la vicerrectoría de Investigación. La primera vez que recuerdo eh, tener contacto con internet tenía como 12 años quizás y fue en un café internet, costaba 300 colores la hora en aquel tiempo y era muy divertido porque hacíamos amigos virtuales de otros países y era como el primer contacto con el mundo fuera de las fronteras de Costa Rica. Hola, mi nombre es Ronald Pérez. La primera vez que me conecté a internet fue desde un café. En aquellos tiempos cobraban 500 colones la hora y lo que hacíamos era ingresar a una página que se llamaba Latin Chat en donde nos podíamos conectar según lo que quisiéramos hablar con otras personas del mismo país o de diferentes países. Había un chat en conjunto en donde en ocasiones como partidos o ocasiones especiales de, de los, todos los países, podíamos enviarnos mensajes, generalmente terminaba en peleas o en riñas y también había mensajes privados en donde uno podía ser amigos de otros países. Hola, mi nombre es María Laura Molina Cordero, tengo 23 años y la primera vez que utilicé internet fue en un café internet, precisamente uno que quedaba acá muy cerca de mi casa. Recuerdo que pagábamos alrededor de 300 colones la hora, iba siempre con mi papá. Y bueno, lo que yo hacía era básicamente meterme a internet a buscar juegos. Mi papá era funcionario acá también en la Universidad de Costa Rica. Y entonces cuando yo tenía escasos como 7, 6 años, nos trajo a ver a Matilda. Y nos dieron unos cartones perforados que tenía toda la una información ahí que era lo que hacía Matilda. Y también unas hojas eh, pegadas que eran, eh, recuerdo que eran como arreglonadas con nombres de los funcionarios y estudiantes, me imagino, y que me encantaban a mí porque eh, nos servían para hacer avioncitos de papel y barquitos.